Hola a todos y bienvenidos a Danse, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas estas afines a ella. El día de hoy veremos el tema de regla de la cadena, la cual es muy utilizada en todo lo que tiene que ver con la derivación. ¿Qué veremos? Regla de la cadena y para qué sirve, cómo resolver una derivada con la regla de la cadena y por último, ejemplos resolviendo derivadas con la regla de la cadena. No siendo más, comencemos. No olvidemos que este video cuenta con el patrocinio de Industrias el Reflejo, limpieza y calidad que brillan, con el titán de la desinfección Amonio Cuaternario, uno de sus grandes productos. Y aquí pueden ver la información de contacto junto con su página web ahora sí concentrémonos en el tema de la regla de la cadena definamos es un método que permite descomponer una función derivable derivando de lo más externo a lo más interno derivando por parte de la función entonces qué es lo que ocurre con la regla de la cadena se deriva la función interna pero primeramente debemos ir desde lo más externo a lo más interno. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo se aplicaría? Se va a tomar una función y se analizará desde lo más externo a lo más interno. Tenemos esta función f de x igual a 3x al cuadrado más 1 y todo esto elevado al cuadrado. Todo lo que está acá lo vamos a llamar x por ende, la función más externa sería al cuadrado, entonces vamos a llamar a esto x al cuadrado. Y lo más interno sería 3x cuadrado más 1, entonces sería primeramente este exponente y por último la parte interna. Entonces esta sería la externa y esta sería la parte interna. Veamos ejemplos para entender mucho mejor esta derivada o esta regla. Ejemplos, tenemos la función 10 más 5x al cuadrado y nos piden hallar f' de x o lo que es también la derivada. Primeramente, vamos a llamar a esto x al cuadrado, entonces vamos a derivar esto, bajaríamos el 2, nos quedaría 2x. Ahora, donde está esta variable x vamos a reemplazar por 10 más 5x, nos quedaría de la siguiente forma. 2, que multiplica a 10 más 5x. Ahora vamos a derivar lo interno, en este caso sería 10 más 5x, la derivada de 10 es 0 y nos quedaría 5. Entonces vamos a multiplicar por 5. Esta sería la respuesta de este ejercicio. Derivamos lo externo y luego lo más interno. En esto se basa la regla de la cadena, ir de lo más amplio a lo más pequeño. Veamos un siguiente ejemplo. f de x igual al logaritmo natural de seno de 2x. Vamos a hallar f' de x. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente vamos a llamar al logaritmo natural de x. Todo este seno que está... Embebido en el logaritmo lo vamos a poner logaritmo natural de x. Entonces vamos a derivar el logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural, no olviden que es 1 sobre x. Ahora, esta x la vamos a reemplazar por la función que tenemos, que quedaría 1 sobre seno de 2x. Ahora vamos a derivar el seno de 2x. La derivada del seno sería coseno, entonces ponemos coseno de 2x. Por, faltaría la siguiente derivada, en este caso sería derivar 2x. Y la derivada de 2x sería 2, entonces por 2. Esta sería la respuesta de este ejercicio. Veamos un tercer y último ejemplo de regla de la cadena. Ejemplo número 3. f de x es igual a tangente de x al cubo que multiplica a la secante de 1 menos x y nos piden hallar la derivada de esa función, recordemos las derivadas de las funciones trigonométricas la derivada de tangente de x es secante cuadrado de x y la derivada de secante de x es secante de x por tangente de x, es bueno tenerlas allí a la mano para que sea más fácil aplicar las derivadas, muy aconsejable tener a la mano una tabla donde tengan todas las derivadas. Esto les ayudaría y les realizaría los cálculos. Ahora, teniendo esto, vamos a empezar ahora sí. Primeramente vamos con esto, es una multiplicación. No olviden que para derivar una multiplicación se deriva la primera parte por la segunda y se suma la primera por la derivada de la segunda. Entonces vamos a aplicar esto, vamos a derivar acá. Ahora, aplicando la regla de cadena debemos derivar y bajar este 3. Nos quedaría... 3, tangente de x, y ahora derivamos la tangente. Ya sabemos que la derivada de la tangente es secante cuadrado de x. Como x no tiene nada, en realidad que sería por un 1, si quisiéramos seguir derivando la función más interna. Vamos a ponerlo por la otra función, que sería secante de 1 menos x. Ahora, más... Esta función se deja intacta, quedaría tangente a x al cubo. Si tienen algún problema con la parte de multiplicación, les voy a dejar en la parte baja del video un enlace para que vean lo que es la multiplicación de derivadas. Ahora, derivamos la siguiente, entonces la derivada de la secante sería secante de x por tangente de x que nos quedaría la misma función, no la cambiamos, 1 menos x y 1 menos x. Por último, la derivada interna. La derivada interna es menos 1, entonces ponemos acá por menos 1. Quiere decir que toda esta sería la respuesta de este siguiente ejemplo. Con esto podemos dar por concluido el tema de regla de la cadena. No olviden que fuimos patrocinados por industrias C.